Además de las condiciones, la otra área de trabajo interesante son los bucles, que en este caso están representados por la directiva VFOR. Lo que ocurre es que el nombre es un poco confuso, y es que más que asemejarse un FOR, se asemeja a un FOREACH, ya que está pensada para hacer iteraciones a través de los elementos de un array o de un objeto. Para trabajar sobre esta directiva he creado el código que tenéis en pantalla, que simplemente tiene dos variables reactivas, SERIES, que es un vector de 5 entradas, y canal, que es un objeto con cuatro propiedades. Si vemos el HTML, lo único que va a hacer va a ser repetir tantos LIs, tantos ítems de listas, según tantas entradas tenga el array series. A cada una de esas entradas la llamo con la variable serie, variable que muestro como texto de cada ítem. De este bucle todavía podemos sacar un poco más de información ya que no solamente podemos obtener el valor del ítem, sino que además el índice. Para eso simplemente, además de serie, colocamos una variable, por ejemplo, idx, que haga referencia al índice de cada una de las entradas. Esta variable la podemos utilizar en el texto, por ejemplo así. Grabamos. Y aquí lo tenemos. Esto por lo que respecta a un array. Pero también podemos iterar sobre las propiedades de un objeto. De hecho, la sintaxis es la misma que esta. Vamos a copiarlo. Solo que en este caso lo que nos proporcionará será el valor de cada una de las propiedades. Eso sí, un objeto es un elemento especial y eh, tiene más características de tal manera que desde el bucle podemos obtener más información que incluso en un array. Así, por ejemplo, además del valor, podríamos obtener el nombre de la propiedad y, ¿por qué no?, el índice. Bien, y por último, de forma similar a como hacíamos con la directiva if, podemos utilizar la etiqueta template para agrupar varias etiquetas que han de repetirse. Por ejemplo, aquí mismo, podría simplemente añadir la etiqueta template con estas condiciones del for, y además de medir la información de la propiedad, por ejemplo, poner unos asteriscos. Grabamos, y vemos cómo se repite, no una única línea, sino bloques de dos líneas. Bueno, pues hasta aquí todo es bastante sencillo, la verdad, no tiene mucha complicación, pero eh, la propia esencia de la variable utilizada en los bucles, es decir, vectores, hace que surjan algunos detalles que es interesante comentar. Y ese que cuando hablamos de variables reactivas, ya sabemos que lo que ocurre es que al cambiar el valor de la variable se actualizará automáticamente el documento HTML. Es decir, una variable pasa de valer 3 a valer 15. Pero cuando esa variable es un vector, las posibilidades de cambio aumentan. Ya no hacemos referencia únicamente a un cambio de valor, sino, por ejemplo, podría haber una eliminación, un añadido de ítems, una reordenación, etc. Es decir, las razones por las cuales la reactividad puede aparecer son bastantes más. Y eso nos lleva a ciertos escenarios que, para entenderlos, conviene conocer un poco el funcionamiento interno de Vue. Y es que, por ejemplo, cuando ocurre una reordenación del vector, Vue no redibuja de nuevo toda la lista. Simplemente es intercambiar los textos de las entradas. Pero los datos internamente siguen en su posición. Por ejemplo, en nuestra lista de series si reordenásemos de tal manera que, por ejemplo, Mad Men fuera la primera y Breaking Bad fuera la última, view no renderizaría de nuevo toda la lista, sino únicamente pondría en el ítem 0, 4-Mad Men, y en el ítem 5, 0-Breaking Bad. Este sistema, esta metodología, permite que view sea muy eficiente, que funcione más rápido, y a priori no debería dar problemas. Pero si, por ejemplo, esto fuera un elemento mucho más complejo, que tuviera enlaces a otro sitio, o algún tipo de información relacionada, sí que la situación se podría convertir en problemática. De hecho, View lo que recomienda es que siempre, a la hora de crear un bucle, se cree una clave de tal manera que se identifique de manera unívoca cada uno de los ítems. La verdad es que en nuestro caso no tiene mucho sentido aplicarlo. Nuestro vector de series es muy sencillo, solamente tiene texto. Pero vamos a cambiarlo un poco para adecuarnos a lo que View recomienda. En este caso, para empezar, nuestro vector ya no podría ser un vector de series, sino que se convertiría un vector de objetos. Objetos que tendrían un nombre y un identificador, algo que nos permitiera identificar de manera unívoca cada una de las entradas de ese array. Vamos, por ejemplo, a comentar esta, a copiar esto de aquí. Y vamos a comentar este. Y vamos a convertir cada uno de esos ítems en un objeto. que tendrá una propiedad nombre y una propiedad identificadora. Bien, en el fondo es lo mismo, solo que un poco más definido. ¿Y esto para qué? Pues para venirnos aquí a HTML y a nuestro for indicarle con la propiedad key que cada una de las entradas de series, cada uno de los ítems de series, cada serie, tiene como identificador ID. Vamos a simplificarlo aquí. Y aquí, en este caso, ya no vale únicamente componer serie, sino hay que añadir la propiedad nombre. Si esto lo grabamos y lo recargamos, veremos que no ha cambiado nada, que sigue funcionando todo exactamente igual. ¿Pero qué hemos ganado? Hemos ganado que internamente View tenga ubicado, tenga relacionado cada una de las entradas que muestra en pantalla con su objeto real en memoria. Repito que para nuestra lista no tiene mucho sentido, pero sí que es una buena costumbre empezar a añadir este identificador, ya que en soluciones más complejas nos va a hacer falta. Bien, eso por una parte. Pero por otra parte, el manejo de arrays implica el uso de dos tipos de métodos. Los métodos mutables y los métodos inmutables. Un método mutable es aquel que recibe como parámetro un array, que procesa ese array y que devuelve ese mismo array modificado. Un ejemplo claro sería el método push, una función que utilizamos para añadir un ítem dentro de nuestro array. A esa función le pasamos el array y le pasamos el nuevo ítem y nos devuelve ese mismo array con el nuevo ítem añadido. Ese tipo de métodos no tienen ningún problema y son perfectamente reactivos. De hecho, voy primero a comentar esto para que no nos moleste. Y vamos a simplificar nuestra serie, y vamos a abrir las herramientas de desarrollador. Bien, vamos a descomentar nuestra array para hacerlo todo un poco más sencillo, y trabajaremos con el vector básico. Bien, si recargamos, tenemos la lista de series como la tenemos al principio. Bien, pues vamos a añadir una serie. Si hago un push, y añado otra serie, en cuanto le doy a intro, la serie aparece. Es decir, todo ha funcionado tal y como esperábamos. El método push es un método reactivo, y la lista se ha actualizado en cuanto hemos añadido un elemento nuevo. El problema surge porque existen otros métodos que son inmutables. Es decir, métodos que reciben un array, que lo procesan, pero que no devuelven ese array, sino que devuelven otro array con esa operación realizada. El problema de estos métodos es que no son reactivos y que debemos utilizar algún pequeño truco para poder ver los cambios reflejados en nuestros documentos. Un ejemplo típico sería la función slice, la cual permite tener un rango de un array el problema de la función es que lo que hace es que nos devuelve un nuevo array únicamente con los elementos elegidos. Es decir, que si yo quisiera de esta lista que tenemos en pantalla quedarme únicamente con algunos elementos, podría pensar que si hago un slice, conseguiría algo, pero vemos que no. La lista sigue estando exactamente igual, aunque sí que abajo nos muestra que el resultado sería un vector únicamente con dos entradas. ¿Qué podemos hacer para que esta función sí que afecte a nuestra lista? Bueno, pues muy sencillo, simplemente reasignar a nuestro vector el valor que sale de la función slice. Es decir, que series sea igual... al vector que devuelve la función slice. Le doy a intro y vemos que efectivamente ahora sí nuestra lista cambia. Bien, y por último, tampoco es posible añadir o modificar elementos en la array de manera directa. Por ejemplo, vamos a recargar la página y vamos a hacer una operación bastante habitual que puede ser añadir en la posición 6 un elemento. Lo añado, pero la lista sigue estando exactamente igual. De hecho, en vez del 6, podría coger otro, podría, por ejemplo, coger el 2, un elemento que ya existe, darle a Intro y no hay ningún cambio. Es decir, este método relativamente habitual de hacer en JavaScript, para poder modificar el valor de un ítem, no nos vale. ¿Qué hay que hacer? Pues utilizar otro camino. Utilizar un push, por ejemplo, como hemos hecho antes, o en el caso de que queramos modificar un elemento o añadirlo, pero en una posición determinada, utilizar una función del objeto view, que es la función set. Por ejemplo, podría decirle que modifique la posición 2, en este caso con Fear, de Walking Dead. Vemos que ahora sí que se ha producido el cambio, pero no solo eso, además se ha refrescado la lista y nos muestra también el valor de la posición 6.